Hola, yo soy Lila Tochi y este es el segundo video que les traigo de exploración urbana. De nuevo, por el carnaval de Mazatlán, fui a un hotel que está abandonado. Ahí solamente viven las personas que cuidan el hotel, pero nos dieron permiso de entrar para ver desde ahí el desfile. Y aproveché para grabar algunas habitaciones. Si estás listo, ponte atento y a ver si vemos algún fantasma. Me lo dejas en los comentarios. Entonces, vamos a verlo. Sería un elevador, sí, verdad? Ah, sí, está el botón. Sí. Uh -huh. hasta aquí, ¿verdad? Ni moque. Hola, voy por la arriba. Ay, ¿Qué? ¿Por si el hago. salió, ¿verdad? Medio lo vi. Ay, ahí está, ahí está. Ay, ay. Sí, ¿verdad? que no se nos eche encima todo está bien Medio dio entro. Uh -huh. Se escuchan los murciélagos. huele, huele a más. Uh, uh, no. Uh, sí. Creo que encontré pupusita con cucaracha. ¿Para? Sí. Quise hizo un muerto. Ay. Uy, se siente raro el piso. Son bolsas, creo. ¡Uy! <risa> ¿Viste? Un mur, mur, murciélago. Aquí están, mira, mira. Ahí andan al fondo, al fondo, al fondo. Mira. No, no, pero las cucarachas tal vez sí. Ay. Las odio. ¡No manches! ¡Ay, me pasó muy cerca! ¡No manches! ¿Qué me ando metiendo? Uy, uy. Supongo que es arriba, ¿verdad? ¡Ay! Nos están diciendo vete, vete. ¡Qué susto! Uy, allá también se escuchan. Pues es que está súper abandonado. ¡Uy, las cucarachas! uy Creo que no me quiero acercar mucho. las <ríe> cucarachas? Pues sí. Ay. <risa> El señor. Siempre hay alguien que quiere asustar. ¿Por qué? Ay, no. no, pues nomás así. Ay, se apagó otra vez. Publicidad. ¿Qué era eso? Ah, como la recepción o algo así, Ya es que mi tengo, no me la Sí. Es la... Ah, la tubería. Cosas. Uy, ¿cómo la hace? O a lo mejor porque los estamos molestando con la luz. Tal vez. Aquí. Uy. Es que creo que es un buen lugar para vivir. Para ellos. Esos baños realmente no tienen nada ya No No, yo no no, no, pensé que atrás de nosotros no, es que pensé que alguien se había asomado bueno, se escuchó un pie espero que haya sido eso ¿No? Ay, me asusté ¿Sí? Porque es que creí que iba a pisar algo No, porque hubiera algo Lo siento Perdón Ay. Se apagó la luz, ok Otra vez Se apagó ¿Qué No sé, Fíjate. Ah, ok, ok No sé, a lo mejor porque se apaga la pantalla Sí, es porque se apaga Mamá, ¿qué pasó? Mira, de repente sí escucho cosas Pero creo que es así como los sonidos A través Y no. Uy. Son rayos. Son... ¡Oh, uh. <risa> no, <¿qué le> pasa. <risa> no sé, pero creo que esto ya me está asustando un poquito. Ay. No sé. Es que creo que es porque se apaga la pantalla. Ahí hay una cocinita ¿Sí lo ¿Sí lo supongo que aquí se pasa a la otro, al otro cuarto sí sí uy no saben son bolsas baño y ya es todo bueno supongo que es todo y hay mucha luz y hay algo pero bueno que son cuartos el final del pasillo es el chido ya sé otro hoyo no mames nada, escucho cosas es que a lo mejor porque hay mucha gente o tal vez de ello. Ah, es que también aquí hay.. Por aquí andaban, ¿verdad? Hasta hay una botella y todo. Ya como que después de ayer como que ya no me da tanto miedo. ¡Oh! Super... Y como que vinieron a hacer algo aquí. que bajé que no era de nosotros o sea bajé de oquís una silla y casi me caigo y muero esto fue todo por el video de hoy. Deja en los comentarios si viste algo. Si te dio miedo, dale like. Comparte con tus amigos. Y suscríbete a este y a mi otro canal que es Helen No olvides activar la campanita para que te notifique cada que suba video. Y nos vemos. Estrellita. I look crazy, man.